Dos, no. no. arriba. Arriba, arriba. Arriba, arriba. arriba, arriba, arriba, arriba, sentado, accidentes. Hola, bus. Pero el primero es Nunca. <risa> Hacia el otro lado hay otro, otro metro cargo. Ah, de la publicidad que decía. Es que es buena y que a todos esos techos debía vender <risa> publicidad. Para alguien que mire. <risa> Voy a venderles la idea, Andrés. ¿Qué música? Una iglesia está llamando misa. Suenan las campanas. verdad o que municipio de Bello que ya está integrado en el... Sí, que bien. Ahí está. Es que sube bastante. ¿sí? Ay, sale de ahí del parque del Tunal? ¿Cómo? Luego vamos a la zona de grafiti. Le amo. Bueno, esto era lo que le decían: me voy a estar entre dos, Roma, dos montañas. Va, Cada uno en la parte de canal. Sí. el carreo. El valle de Aburra, dos cadenas montañosas. Ustedes poseen el espacio sobre la casa. ¿no? Claro. ¿Y ellos? Seguramente porque en Colombia se costumbre. ¿Dónde? Todos oh, sea, los no. años. ¿Dónde es que lo caso? encuentran? Hace como carrera. No, no Red Bull, Red Bull. ¿Eso es una carrera. Red Bull es un restaurante. ¿Tú era la mano biblioteca Mira, que lo da la corrupción? Es era una biblioteca. Una, una, una. una. Biblioteca la terminaron y cuando apenas la terminaron empezó a derrumbarse. Lo fue dejar así. Y, no, y, y hasta ahora veo que la están reconstruyendo. Y quedó muy bonita, pero no Lo tenía de la, de la estabilidad. Complita, la estabilidad del terreno no la pensaron y tengo. No la estudiaron suficientemente. Y también sabemos que hay muchos perros. Muchos guaguos, amor. Este sí es el final. Mis oídos. Vamos a dar vuelta, no. Aquí, aquí termina. Si va a seguir al parque, se atraviesa y pone el otro. Y me pasó lo del borracho de anoche. <ríe> no les dolió un poco la Por ser el bueno. de otoño dejaba ver ese paisaje sí, es tan es muy muy hermoso. Escúchame bueno. nada, no pegas tu boca. ¿Está sucio? No. ¡Soy <laughs> <Sí. ¡Malo> Biden! <parque! muchas> mm -hmm. año y pues, bueno todos pues tienen como el ahí como pues la la latinoamericana y la pues, días, la, latinoamericana. Es, está. Aquí, pues muy y la sí, ahí está como la reseña sí, sí, y okay. y es como, sí, chino, pues, la tienda y pues, Qué de que ah. ¿A quién? Daff Punk. No, no, pero... ¿Qué pasa, muchachos? A ver, ¿a quién van a ver hoy? Daff Punk. ¿A quién? ¿A quién? Daff. Listo, vamos a dar un fuerte aplauso y Apro, vamos a empezar. <tose>